A ver, vamos a probar un ratito Ghost Chaser Un ratito nomás, a ver si nos alcanzamos a pegar un, un jueguito Aprovechando que estamos aquí en el trabajo, pero nunca es tarde para un videogame Vamos a jugar un rato con Chaser de Steve and Bruce Era genial, era de los pocos juegos que tenía música en esa época en la intro... Bueno, habían varios juegos con intro en realidad, pero este estaba bastante bueno. O Esa música era como bien siniestra. Hardware Software. Gracias Frank Cohen, por este gran jueguito. empresa era fan del año 1984. Vamos a partir con un player. Justo están llamando por teléfono, pero vamos a hacer... Estamos ocupados, vamos a jugar. Una decía número desconocido. Partimos de la casa fantasma. Somos unos casos fantasmas. Podemos disparar. Manteniendo el botón apretado. La clásica del sonido este. ¿eh? Entramos a la casa. Esto era entretenido, porque claro, cuando me llegó el juego por primera vez yo no sabía qué voy a hacer pues después pues, caché que subí la escalera... Puta, y tenía como todo un mapa, bro. Oh, entré a la casa bacán. Esas pelotitas son como balas, ¿cachai? A matar a ese tipo de fantasmas. Los chiquititos no se pueden matar. Voy a ir disparar en di hacia abajo. Chucha. Yo sabía que se podían diagonal también. Virus se disparó. Se han acabando las balas, pues entonces hay que ir recuperando. Tienes cuidado con las trampas. Yo sabía que disparaban diagonal, weón. Qué raro, debe ser este, este joystick, weón. Estoy jugando con un joystick de air? Claro, no disparan diagonal, que raro. Bueno, avancemos. <risa> el silencio, weón. Bueno, el silencio ese de. El Atari, compadre. Se fue. Vamos, Ghost Chaser. No sé cómo se llamará el, el mono, el personaje. Tenemos que buscar la llave, weón. Me asustó. Abajo. Es la weá. Ahí está la llave. Vamos. El teclado me es más fácil, pero suena mucho el teclado, entonces no quiero hacer ruido molesto. Se abrió ahí arriba El Resident Evil de los 80 Oh, que sea huevona Super huevón A jugar con joystick compadre y el 2 recién si te tocan tres veces los fantasmas en un mismo escenario cagáis oh. fucking joystick dejamos caer o no no vamos Tenemos la llave y se abrieron las dos puertas el primero la de abajo llegamos a la biblioteca con la llave cacha que el cuadro te mira mira observa Llegamos al baño, compadre El jabón acá ¡Oh! Puta, Uh me rajé weón Pare maldito Puta con esta super skill de joystick weón No creo que me vaya muy bien tener cuidado con la. Puta. Con eso Vamos, a esperar que caigan esta weá sabemos que aquí no pasa nada y nos vamos. a ir para allá. Eso vamos. Ya, nah, pues si ya lo había matado. Otra llave, cuánta no, más empaca, no, uh, vamos, arranca, weón, la cocina. Y hay que tener cuidado con las llamas esas, weón Esta weón es pura weón. Apúrate No, no Sss, Mierda, apúrate, weón Salta Eso, vamos Y hay que esperar que se vayan esas dos llamas Se vaya la otra y vamos Vamos Corre, weón Ah, qué mala cueva, weón y ahora viene este otro payaso. Estoy a un susto de, de morir. Vamos. Perfecto. Esperemos que se en esa weá. Vamos, el fantasma, fantasma, fantasma mierda, weón. Vamos, vamos bajando con esta weá. Igual no es fácil la maniobrabilidad con el joystick, weón. Vamos, corre, weón. Ya volvimos aquí. Ahora es por abajo. Para llegar... Ah, ya. Ahí se abrió la weón, vamos. ¿Qué está ese weón? ¿Cacháis que aquí yo le disparaba en diagonal y lo podía matar, pues. weón? Ya, entramos a la chimenea. y aquí te dan como una clave, ¿cacháis? Y te dan como una clave para poder seguir avanzando. Y bajamos por la chimenea. Estos pájaros son inmortales, weón. De uh, aquí no hay que caerse. Vamos. Justo, aquí hay una trampa, compadre. No sé si había que, que dejarse caer o pasar No, aquí estoy seguro que hay una trampa Vámonos Estoy seguro que había trampa ahí Justo ah. compadre, vamos Aquí también hay trampa o no, no Y fui Vamos así voy la mina esa Soy la fantasma Vamos, vamos que se puede, weón Vamos que se puede, vamos, vamos con Chaser Perfecto ah, oh, Weón era dejarme caer Vamos rápido. Ah, me engañaron ahí. Aquí nos dejamos caer. Eso. Ya para acá, vamos para allá. Y llegamos al cementerio, compadre. sí, sí, está muy alto, está muy alto, Puta. entonces tengo que bajar, ahí está la salida, bueno, está la, ya, vamos que se vaya, rapidito, rapidito, vamos, no, ah, mal, vamos, corre, weón bueno. Esto era fácil, pues bueno. Ahí. Eso, vamos, vamos, vamos. Corre. Vamos, ahora nos vamos. Uno, dos. Vamos. Eso. Ahora acá. Salimos de aquí, compadre. Puede ser. No puedo morir acá, compadre. No puedo morir aquí. Estoy en el final. Weón, estoy en el final. No. No, no puede ser. No. Una más. Una más. Vamos, ahora que ya estamos, vamos, estamos más power A ver. Es que el joystick, weón. De verdad que el joystick es otra cosa, weón. sustos por nivel. O sea, por escenario. No. Acostumbrarse al joystick. ya que estamos más peritos con la weá pues ahora nos vamos a ir al, al salón principal Año. Vale la pena la práctica al principio. Hay que pegarse una pequeña práctica. Vamos. Putado al toque, compadre. Vamos, vamos, que se puede. Luego acá y ahora, ¿Dónde la wea? Ah, no era para el otro lado. Vamos, corramos. Saludos a Dark, Dark Cod God. Estamos aquí tratando de terminar Ghost Chaser, compadre. Con un joystick que no dispara en diagonal, ¿qué te parece? por esa llave. Chucha. Hoy ya, weón. Ah, no. Uh, eso fue rajazo, compadre, rajazo. Vamos, no, vamos, que se mueve aquí. Parece que Puta, no tenía bala. Vamos, que agarre la llave, estoy tranquilo. Eso, buena. Mira, se rajó el fantasma, weón. Bueno. Rápido, sale de acá, compadre. Fuimos, nos fuimos. jugando un ratito con Chaser. Quería ver si lo puedo terminar... Dar Cod Cod. Llegamos a la segunda parte, vamos. Perfecto que hay que tener cuidado con la trampa uno acostumbra a dejarse caer nomás y bajar pero ahí abajo esas paredes se cierran y te aplastan vamos arranca Perfecto. Vamos. Bueno. Primero a la derecha. Tengo el cementerio, compadre, man, donde hemos llegado recién. Vamos. Allá es lo principal. Vamos a salir Puta, si esa fantasma no se me tira encima Podríamos escapar bien A ver Bueno Ya llegamos al salón central de las catacumbas La destilería que acá es la movida perfecto estamos uh. vamos que se puede salimos de la destilería y ahora bajamos compadre ahora cómo era para bajar derecho se abrió la puerta acá y acabamos de terminar con chaser compadre Bueno, el mono se queda ahí bailando, ganáis plata y queda atrapado el fantasma final. Y se llega una fantasma mujer el frescolín. Ya, era un ratito nomás que quería aplicar un ratito. Video Game Go Chaser, weón, de 1984 para Atari 800QL.